Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo subir un video dentro de un canal de youtube por fin llegamos hasta este punto dentro de nuestro curso verdad porque este como estuvimos viendo eh, la construcción de un video educativo normalmente consta de cinco etapas la preproducción la producción la postproducción la revisión y la quinta etapa, que es lo que nos trae justamente en este punto, que es la publicación, ¿sí? Recordemos que en la preproducción estuvimos trabajando con la sinopsis de nuestro argumento, creamos el argumento, organizamos nuestro guión para que sea limpio, para que sea fácil, que sea claro, ¿sí? Eh, desarrollamos nuestro guión gráfico, Luego este, pasamos a una etapa de producción con AdTeed Presenter. Eh, la postproducción lo hicimos eh, cuando estuvimos editando nuestro video. ¿sí? Exportamos ese video, hicimos una revisión de ello previamente y una vez que comprobamos que el video está en óptimas condiciones, ¿sí? entonces ya eh, publicamos desde AdTeed Presenter. Eh, nuestro video en este caso que está en mp4 y llega el momento en el cual tenemos que pasar a la publicación sí entonces eh, justamente eh, llegamos hasta este punto eh, para después eh, posteriormente eh, publicar eh, no solamente acá eh, nuestro video sino compartirlo ya sea en, nuestra red, en nuestras redes sociales o, o en nuestro canal de Moodle o en, en nuestro curso de Classroom Bien, entonces eh, estamos en nuestro canal de Meditic de la Facultad de Ciencias Médicas una hora y a continuación entonces vamos a ver cómo subir un, un video. Nos vamos hasta esta opción, fíjense que estamos acá en, en, en, en nuestro canal, sí, no estamos en YouTube Studio sino que estamos dentro de nuestro canal y entonces este, nos vamos hasta crear y nos vamos hasta subir un video. Eh, subir un video es relativamente sencillo. Simplemente vamos a buscar el video desde el lugar donde lo tengamos y a partir de ahí, entonces lo que vamos a hacer es simplemente arrastramos el video. Podemos ir a seleccionar también ese archivo desde su origen, pero a mí me es mucho más fácil arrastrar el video y soltarlo en, en este punto, sí. Eh, cuando nosotros subimos un video, normalmente esto eh, tenemos que cuidar eh, ciertos aspectos. Siempre tenemos que cuidar acá en el detalle, eh, no olvidarnos de poner un título, sí. No olvidarnos de poner una descripción. Muy importante eh, en las etiquetas, no olvidarnos de las palabras claves, sí. Eh, que en este caso las palabras claves este, tienen que coincidir ya sea dentro de, de acá del, del título, dentro de su descripción, dentro de las etiquetas tenemos que tener en cuenta también que tienen que aparecer esas, esas palabras claves y bueno si es que tenemos una miniatura entonces dentro de la miniatura también agregar eso, ¿sí? Entonces este, vamos a ponerle un nombre ¿Sí? que va a constar de las palabras claves en este caso que, que más o menos va a describir eh, qué es lo que hace nuestro video entonces cómo eh, eh, nosotros vamos a poner personalizar un video en en youtube ¿Sí? entonces tenemos esto acá si sí, yo ya lo estuve trabajando ¿sí? para ganar un poco de tiempo entonces tenemos nuestras palabras claves acá Dentro de la descripción, entonces, ponemos una pequeña descripción. Esto más adelante en otro video vamos a ver este que acá podemos agregar más información, ¿sí? Entonces, le vamos a dedicar otra vez acá en la descripción un pequeño videito justamente para para ver eso. Fíjense que acá lo que nosotros estamos teniendo, en lo que nos marca acá justamente son unos hashtags, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene estos hashtags... Eh, lo que hace es agrupa eh, por la, la cantidad de videos, sí. entonces hay una cosa que cuando estamos trabajando en este punto no tenemos que confundir que ¿sí? los hashtags no son iguales a las etiquetas que son que más adelante nosotros le vamos a agregar si sí, existe una diferencia entre un hashtag y una y una etiqueta sí. Eh, los hashtags eh, como les dije, nos agrupan lo, los videos para que aquellas personas que busquen nuestro video lo puedan encontrar agrupados allí. Y por otro lado, las etiquetas le van a ayudar a, a YouTube a definir el contenido de nuestro video. ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Acá eh, nosotros podemos subir una miniatura, sí, que es una imagen que lo podemos subir, que eso va a mostrar acá eh, como portada de nuestro video y acá nosotros podemos eh, seleccionar en este caso algunas listas que ya hayamos creado previamente en otro video vamos a mostrar también en otro punto también nosotros podemos crear listas pero acá también nosotros podemos crear ciertas listas fíjense que estas son algunas de las listas eh, que yo había creado entonces voy a crear una nueva lista en este momento y a, a, a esta lista le voy a llamar simplemente le voy a llamar youtube porque dentro de esta lista va a estar visible sí, va a ser pública en este caso la visibilidad y le voy a dar en crear entonces Dentro de esta lista voy a eh, subir todos los videos relacionados a, a YouTube. Y entonces en acá donde dice listas, eso lo vamos a ver más adelante. Ahí me van a alistar todos eh, todas las listas de videos que yo tengo. Y dentro de cada lista entonces van a ir agrupados mis videos. Fíjense que acá también, acá me está indicando que eh, faltan 24, o sea, que faltan 8 minutos y que ah, está comprobando. 25% de esta carga, esto siempre va a depender también del tamaño del video, de la velocidad de subida, pero por otro lado nosotros vamos a seguir, eh, vamos a continuar con, con la configuración, este contenido no es para niños, entonces es muy importante indicarle eso también, y acá vamos a ver las opciones eh, que tenemos eh, disponibles, y entonces, otra vez, nos vamos a añadirle a las etiquetas, fíjense que las etiquetas tienen que estar separadas por comas y más o menos dentro de las etiquetas también tienen que ir en las palabras claves que nosotros hayamos definido entonces por ejemplo, cómo personalizar un canal, eh, cómo eh, poner información básica cómo cambiar la imagen de perfil. Estas son posibles búsquedas que pueden hacer dentro de YouTube y a través de esas etiquetas entonces las personas van a encontrar más rápidamente nuestro video. Entonces, eh, esas etiquetas las añadimos acá. ¿sí? Fíjense que eh, eh, la, la cantidad de etiquetas eh, puede ser hasta 500 caracteres. Entonces, uno puede también directamente este, ir agregando eh, eh, etiquetas acá. Entonces, por ejemplo... Personalización YouTube, por ejemplo, entonces yo puedo poner acá esto, le doy enter y voy cargando. Fíjense que acá este numerito se está actualizando. También acá nosotros podemos seleccionar el idioma. Fíjense que acá el idioma con el cual estoy trabajando eh, es español, entonces tengo que indicarle eso acá a YouTube que estoy trabajando con ese idioma en particular. Entonces eh, tengo que listar eh, los idiomas acá y seleccionar. Vamos a darle un tiempito acá. Ahí está. Tengo que buscar acá el idioma español. Ahí se me pasó. Acá está español. Y a continuación entonces puedo poner la fecha de grabación. ¿sí? Entonces por ejemplo la fecha de grabación es eh, 21 acá de septiembre y a continuación entonces eh, uno también puede poner en dónde está en este momento por ejemplo Universidad Nacional de Asunción, acá campus universitario, estoy en este punto acá y este, eso también va a aparecer, esa ubicación va a aparecer después debajo del video y acá uno elige la, el tipo de licencia eh, si quiere una licencia estándar de YouTube o si quiere una licencia de tipo eh, Creative Commons, ¿sí? Entonces uno define eso allí. Y este, podemos observar también otras opciones si queremos permitir todos los comentarios, si queremos dejar pendiente de revisión los comentarios inapropiados, ¿sí? si queremos filtrar esto por este mejores comentarios, entonces, estas son las configuraciones básicas acá en el detalle que tenemos que tener en cuenta siempre. Fíjense que acá esto es lo que me va a aparecer como miniatura. Yo puedo seleccionar esto acá, sí, eh, para que aparezca como miniatura. O por ejemplo, como les dije, puedo subir una miniatura. Esa miniatura ya tiene que estar acá, tiene que ser este, una imagen. Entonces yo abro acá, subo esa miniatura y eso es lo que se va a visualizar acá en, en el video, sí. como, como les digo eh, podemos subir una imagen o directamente podemos seleccionar una parte del vídeo eh, que a nosotros este nos eh, eh, no, nos convenga en este caso tenemos dos opciones ahí fíjense que al seleccionar esto la miniatura ya desapareció de ahí eh, esto ya se hizo todas las comprobaciones no hay ningún problema entonces pasamos al siguiente a eh, la siguiente parte, esta parte de añadir subtítulos lo vamos a ver en otro video, esta parte de añadir platillas finales lo veremos en otro video y la parte de añadir tarjetas también lo vamos a ver en otro video, así es que la primera vez que eh, nosotros estemos trabajando acá, entonces este, podemos pasar directamente eh, esta parte de la comprobación y en un segundo momento entrar en YouTube de Estudios para poder trabajar mejor eh, en este punto. Si yo le, siempre trabajo así, ¿sí? o la mayoría de las veces por lo menos trabajo así, entonces eh, paso acá en siguiente, acá me indica que no hay ningún inconveniente con las comprobaciones Paso en siguiente, y acá llega un punto en el cual yo considero que es clave donde uno eh, define este cómo quiere publicar su video. Si lo quiere publicar en privado, si lo quiere publicar oculto, si lo quiere eh, publicar, eh, o sea, que la visibilidad sea pública, ¿sí? Y eh, si uno define que la visibilidad sea pública, entonces inclusive uno puede, este, eh, indicarle que configure esto como un estreno inmediato o eh, uno también tiene la posibilidad para los videos públicos de indicar que quiere programar esto entonces uno puede definir qué fecha ¿sí? eh, configurar como estreno esta, esta publicación del video si ¿sí? eh, yo puedo por ejemplo definir para mañana a la, al, al mediodía entonces eh, eso también este va a, a estar eh, visible allí uno puede optar por eso si ¿sí? o, o directamente le puedo dar acá en atrás vuelvo otra vez en siguiente y este fíjense que esto se quedó acá eh, guardar o, o publicar Me, marco otra vez nuevamente acá eh, si no quiero programar eso ahí y directamente acá le doy en público ¿sí? Entonces, este, no voy a programar, pero como les dije, se puede programar, funciona perfectamente. Pero este, yo puedo visualizar porque soy el dueño del del video en este caso, porque ya tengo esa URL. Pero la publicación a, a todo público después, eh, eso va a a, a hacer eh, posteriormente. Eh, si uno programa ese video va a quedar como privado, solamente para mí, y una vez que llegue esa hora, entonces va a ser público para el resto. Yo esto ya lo puedo copiar, sí, este enlace ya lo puedo copiar, después ya lo puedo publicar sin ningún problema, eh, lo puedo compartir ya en mis redes sociales, lo puedo compartir ya en, en, en por WhatsApp, lo puedo compartir en mi Facebook, eh, puedo también este, compartirlo en en mi Moodle, en mi Classroom, entonces esto, este enlace ya está listo para ser utilizado y fíjense que esto también se va a actualizar acá en el panel de contenidos. Sobre este panel vamos a conversar en el siguiente video. Eh, hasta luego.